Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos nosotros subir un video dentro de esta web social Vimeo. Para ello, estando logueado dentro de, de Vimeo, eh, nosotros tenemos va, eh, varias opciones para subir nuestro video. Podemos irnos acá donde dice videos ¿sí? y o, eh, o en todo caso podemos irnos acá para indicarle que queremos subir un video. O en todo caso para indicarle que queremos crear o grabar una pantalla. Pero eh, lo que nos trae acá es subir un video y para ello lo recomendable siempre va a ser crear primero una carpeta para tener ordenado esto. Y eh, para que eh, aquellos videos que nosotros vayamos subiendo dentro de esta plataforma, entonces estén ordenados dentro de estas carpetas entonces yo a esta carpeta le voy a llamar GIM porque voy a subir videos relacionados a, a, a ese software que nos ayuda a, a manipular gráficos entonces le doy acá en crear carpeta y ahora dentro de esta carpeta entonces yo tengo la posibilidad de subir un video. fíjense que acá me indica que la carpeta está vacía entonces yo le digo que quiero subir un video acá y le tengo que indicar dónde está ese video eh, para ello me voy a ir hasta hasta active presenter acá y voy a seleccionar entonces eh, un video que está relacionado a, a, a gim en este caso entonces este puedo subir por ejemplo este que es escalar en, en GIMM Simplemente le selecciono. Y bueno, ese es un video que muestra cómo escalar gráficos en GIMP. En este momento, fíjense que eh, me está indicando que está subiendo el archivo. Fíjense qué rápido sube el archivo acá. Tiene 15,56 MB. Y a continuación, entonces, este, terminó la subida de mi video. Entonces... Acá eh, uno puede también hacer las comprobaciones necesarias sobre su video, en este momento está este, transcodificando mi video, ¿sí? está trabajando sobre ello, entonces este, acá tenemos también algunas opciones, como podemos observar también acá cambió esto, ahora ya tengo un video subido de dos que puedo subir en el mes. sí. Acá me indica también que mi límite mensual se, restablece cada 20, eh, se restablecerá en este caso recién el 23 de octubre ¿sí? eh, a la hora estándar del país. Y bueno, acá este me indica que tengo uno de 25 y bueno, me sobran 24 videos con este plan. Si necesito subir más videos, entonces tengo que actualizar acá este plan. Eh, acá puedo también crear carpetas dentro de esta carpeta en este caso serían subcarpetas y acá entonces tengo la posibilidad de ver por, por listas o este cambiar la forma de, de, de visualización en este caso ¿sí? entonces este depende un poco de, de la forma en la cual uno quiera trabajar acá adentro fíjense que acá tengo las opciones de de poder visualizar el video, acá si quiero enviar el archivo, ¿sí? eh, acá tengo eh, para publicar en, en redes sociales, ¿sí? acá yo puedo hacer una revisión de mi video, vamos a ver un poco cómo está quedando nuestro video, eh, dentro de dentro de Vimeo, fíjense que acá está el reproductor, acá está la línea de tiempo, acá está el control del volumen, acá está la configuración de la calidad del, del video, acá es donde uno puede poner a pantalla completa y bueno, entonces uno puede acá eh, puede estar visualizando cómo va quedando su video dentro Hola. dentro de esta dentro de esta red social sí, le vamos a poner en 720 para mejorar un poco la visualización todos oh, bienvenidos nuevamente y fíjense la calidad de la imagen eh, como estuvimos comentando eh, no tiene eh, publicidad, la, la calidad de la imagen es muy buena, sí, y esta es la forma de, de, de poder compartir estos videos. También tiene un sistema de seguridad muy alto. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder subir sus videos dentro de Vimeo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.